retornamos, eh, preste mucha atención a la próxima información, ya que el CENAMI pronostica nevadas en La Paz para este fin de semana y fuertes vientos en Santa Cruz. Nevadas es que se van a registrar en el altiplano de La Paz, Oruro Potosí, en el sector de la cordillera oriental, y eh, bueno, eh, en en alturas mayores a 4.000 metros a partir del día de hoy hasta el día el lunes por la madrugada hay que tomar los recaudos necesarios he emitido tres avisos de alerta dos por vientos y uno por nevada son prioridad naranja el primero es por vientos en el departamento de Santa Cruz en el Chaco de Tarija, Chaco de Chuquisaca estos vientos serán a partir del día de hoy hasta el día lunes, son de intensidad, de velocidad ...entre los eh, 60 a 90 kilómetros por hora de dirección eh, noroeste. El siguiente es también por vientos que se van a registrar a partir del día de hoy hasta el día lunes...